Se alcanza a ver que se están yendo los paquetitos Miren ahí Están yendo los paquetitos Ya se fueron los paquetitos de Nestlé Para hacer el café Ahí se está yendo Pues se está yendo la mercancía Hay mucho material aquí tirado, ya que pues es una gran pérdida millonaria. Así que, pues, miren nomás cómo se está yendo ahí. Lo está llevando el agua. Entre más lo mueven, más se lo lleva el agua. Así que, miren, todo se lo está llevando el agüita. Pues yo diría que, pues, que fueran a ayudar los que andan por aquí para que recolectaran algo de, de... de producto. Miren cómo se está yendo ahí el material. Todo se lo está llevando el agua. ¡Ah! ¡Oh! Hay unos materiales que ya se... No, pues ahora sí ya van los saqueadores por allá. Ya hay saqueadores, ahora sí que van a ir por allá supuestamente. Pero no tienen derecho, es mejor a que para ellos, los señores, mejor que se lo lleve el agua, que se lo estén agarrando ahí. Ya, ya llegaron la, la, aquí la, la prevención, la poli, ya vienen corriendo por ahí. Ya ya vienen corriendo acá, no sé. Que... Pasando aquí, la poli ya intervino. Vamos a ver qué, qué nos dice la poli por aquí, la patrulla. No, una pasadita la verdad. Mira los sobres, Mira los sobres? Sí, van ponen sobres, van los sobres, van los sobres, van los sobres, van los ¿llevó? Nadie. Dice la van que que no tenemos permiso de bajar allá abajo, así que no, no debemos de interrumpir. Nos ha dicho la poli que no podemos bajar ahí abajo Para no interrumpir lo que van a hacer ahí abajo Es checar la matrícula Y de quién pertenecía O sea, a quién pertenece el auto que está ahí tirado la, El camión 3 toneladas Ahí se logra ver cómo se está tirando la gasolina Chequen nomás Parece un chorrito Eh, creo que este este usa diésel así que se logra ver cómo se está tirando todo el diésel ahí ahí se está tirando como un chorrito está ventando y toda la mercancía pues está se está tirando y chequen, chequen lo que sea <risa> pues aquí las personas andan diciendo qué lástima la mercancía se lo está llevando el río y así y pues sí es la verdad que sí pero aquí la poli pues ha dicho que no, no bajemos ahí abajo ni nada y no se pueden llevar nada hasta el momento y como siempre he dicho si te gusta mi contenido así que deja tu manita arriba suscríbete al canal para futuras para futuros reportes y así <ríe> saber qué más tienen por aquí Sí puedo observar muy bien que aquí es una curva demasiado peligrosa y algunas veces he pasado aquí este, con moto y sí esta, esta curvita está muy muy peligrosa así como estas curvas hay otras curvas demasiado peligrosas ya que pues ahorita también con estas lluvias deben de tener muchísimo cuidado cuando a la hora de manejar eh, ya que pues por las lluvias aquí en Chiapas está un poco está las lluvias así como están dejando carreteras caminos muy muy este como les digo decir muy muy mal camino así que pues entonces deben de tener muchísimo muchísimo cuidado aquí en este tramo pues aquí las personas están intrigadas por querer ir allá abajo y agarrar una cajita de lo que se está llevando el río pero pues ahorita no, no lo ha dejado el, aquí el, las polis allá abajo están ya empezaron a sacarlo Gracias. <laughs> Y aquí la gente sigue llegando, sigue llegando para ver este espectáculo del camión tirado allá en el río y pues con el agua el agua no se puede detener así que sigue llevando toda la mercancía todo lo que se encuentre se lo está llevando así que pues no sé estaría bien que les dijeran ahorita oye bajen por sus paquetitos y pues no ya me gustaría ver cómo bajaran la gente por aquí corriendo no yo no no mentira. <risa> no yo no porque yo traigo el taxi para llenarlo todo completo. No. <risa> Aquí haciendo relajo con unos compañeros. Pues allá andan las autoridades, eh, no sé qué vayan a decir si ya. Van a bajar a traer su cajita, su. Algunos pues traen sus costalitos ahí para, para meter ahí la mercancía y todo. Chequense, chéquense esto. Pero pues como vean ahí también anda, anda el policía y pues ahí viendo qué se pueden agarrar, qué no. Ahí abajo también están dejando los paquetitos de, de Nestlé. y allá pues traen costales y cuanta cosa para venir a recolectar mercancía miren, pues no hace falta que en verdad que entrega su costalito ahí, un costalito de no sé, qué les, no, no sé qué les vayan a decir si van a poder ir a agarrar su, su paquetito de mercancía, ya que pues estando aquí pues creo que si es gratis no hay una, una compu que esté registrando las ventas ¿no? A ver si no nos caemos por acá A la madre Miren esto Así chingado Pues el poli se logra apreciar Que está mandando la gente para arriba Que no pueden saquear producto Ni nada de eso pero pues nada más son dos, no creo que puedan con tanta gente que hay por acá. Miren. No, se dice que van a bajar a ayudar. Van a ayudar a mover las cosas, dice... ¿También hay, hay galletas, mira? No, ya me voy, creo, para subir este reporte de volada en caliente. Ya van hasta allá. No, se logra, se logra apreciar aquí que el río se está llevando todo lo que encuentra ahí suelto, como paquetes de papel, de galleta, de, de todo lo que se encuentra el río, pues se lo está llevando, así que. Sí. Así que pues siguen llegando más patrullas, chéquense por ah. Están llegando tarde pero seguro, así que vienen. Llegaste tarde, Charis. <risa> toda la gente Oye, lo están mandando es para arriba, pero la pues. La me un <risa> Y si fuese se metieran al agua tan de bueno, fueron mal. Voy en mi patetito de esa pizza de leche. No tan leche, pero también. Ahora sí ya se adentraron la gente, ya se alborotaron y ya están bajando, bajando. Ya una parte de gente ya está hasta la colita, hasta por ahí abajo. Sí, ya están hasta. Aquí están Pero pues bueno, lo que se logra apreciar más son paquetes de Nestlé Como también este papel de baño y todo eso, galletas Así que pues También están sacando ahí lo que son botellas de cloro O sea que traen cloro pues. Este es el de abarrotes ah, Casi en general Trae cloro, traen este como esos jabón. repelentes Jabón Un chingo de mercancía traen ahí de abarrotes Se a su y se mueve. Están tratando de resgatar la mercancía Pero pues ya se lo llevó el agua Así que No pueden hacer más Ya está mojado el paquete de papel Pues están tratando de, de resgatar ahí La mercancía Pues ahí creo que se, se va a quedar en las manos de las autoridades para ver qué pueden hacer con la mercancía, ya que pues aquí los costales se están trayendo de a montón para venir a rescatar la mercancía, pues pues ya para llevarlos a su casa y todo eso. Pero pues no sé qué vayan a decir las autoridades, así que ahí siguen trayendo costal, se logra apreciar vienen corriendo para saquear la mercancía. Pero esperemos que no sea así, ¿verdad? Ya que, que... Pues aquí son varios miles de pesos con esta mercancía. Ahí siguen llegando más gente, más y más. Así que vaya tremendo reportaje el día de hoy sin pensarlo, sin nada. Y ya me hice este pequeño reportaje. Les recuerdo que este tramo está hacia la altura de Wixla rumbo a Belisario o de Belisario rumbo a Wixla, Así que nos encontramos aquí y yo pues aquí ando grabando como les digo. Puedo este, salir al reporte, chequense por aquí ya que pues yo no venía preparado para estos reportes. Y aquí ando yo. hay personas que ya fueron a levantar allá se logra ver aquí desde desde aquí de lo lejos ya traen ahí su, su mochilita y ya cargando mercancía ya ahí están listos allá para ir a traer la mercancía ya que pues nada más con un solo con un solo, este, decir, sabe qué, métanse, pues ya, ya están preparados ahí. Yo, pues diría que lástima el producto, verdad, que se está mojando ahí. Pues ya se hubieran metido las personas para levantarlo. Thank mm -hmm. you. Ahí siguen llegando más, más fuerzas, fuerzas especiales. Así que ya van a cordonar aquí el lugar para que pues los carros también sepan que hay por aquí. Ah, pues estos ya llegaron ya demasiado tardes, pero pues aquí están, ya vienen corriendo, aquí se van a mojar las botitas aquí al entrar al agua. Vamos a acercarnos allá a ver qué pasa, a ver si no nos, no nos dicen algo, pero pues esperemos que no. Sí amigo, pues viendo a sí, pero es que ellos vieron la parte, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Tú ahora se no, nosotros no, podemos hacer no, que allá arriba. Pues, no, no, no, no, no, ahorita aquí los, las policías están interviniendo ya le están tomando los datos aquí a los a los, pues, a los que están graves aquí de salud que no pasó a mayores pero pues sí se sienten adoloridos y todo eso, que andan por aquí pues ahí se andan saqueando ya la mercancía se logra apreciar por aquí, chequen quizás andan ayudando ahí pero no, no sabemos a qué si lo andan saqueando o ayudando uh -huh. Ahorita ya van a empezar a corralar el lugar. Aquí con cintas amarillas. Para que pues... Aquí cheque, nada más logrense a checar esto. Lo que trae el camión. Aquí trae como de la marca Oco. Como raid, raidolitos y todo eso. Miren. Ahí se logra apreciar. Y aquí pues el compañero pues se siente adolorido. Se siente frustrado acá. Ya fueron a saquear. Pues traen aquí unas cositas como... De la marca Nido y así Pues ya, ya están sacando las cosas Miren nomás esas cajas que están aquí Por desgracia no se mojaron Pero ahí andan Bueno amigos, les voy a dejar con este video ya que pues este video ya ahorita va a comenzar a rondar aquí en internet. Espero que, que les gusta o si algún familiar de ustedes es los que están por aquí, pueden venirlo a checar aquí en la en el tramo de carretera de rumbo de Wixla hacia Motocintla o de Motocintla hacia Wixla. Por aquí estamos en, en el lugarcito que se llama, a ver cómo se llama este lugar rápidamente. Vamos a, vamos a preguntar cómo se llama este lugar. Oye morrito, ¿cómo se llama este lugar? Aquí. No, sí. No se llama este lugar. Pero bueno, a este aquí está como entre Chapingo. Eso se le llama el lugarcito de Chapingo. Ya que ahorita les van a atender aquí este a los que están graves. Y pues aquí este. Aquí andamos. Ya le están dando curaciones aquí. Ya. Sí tardaron un poco, pero la verdad sí está bastante. Increíble que ya lo están atendiendo A estos compañeros que están adoloridos Ya que por alguna razón Están vivos y hay que darle gracias a Dios Por esto Así que Aquí termina mi reportaje el día de hoy Nos vemos hasta la próxima amigos